Muy buen, eh, buenas, buenos días a ustedes, a todas las personas que están con nosotros. El día de hoy, ya en la parte final casi de este espacio, nosotros queremos aprovechar estos minutos para conversar sobre un tema que tiene semanas, semanas en el tapete y que es preocupación e interés de una parte importantísima de la población, los fondos de pensiones, la AFP, el anhelado y deseado 30% para los trabajadores. Eh, hay una ley que reglamenta todo este tema. Nosotros tenemos en este momento a Bernabel Matos, director de la DIDA, eh, de acá en San Francisco de Macorís y la región, para que nos aclares algunos puntitos Preguntas eh, muy específicas para aprovechar el tiempo. Buenos días, Bernabé. Muy buenos días, Carolina, Amado, Francis, Julio todos, todos los que están por ahí. Días. Buenos días. Buenos días, Bernabé. La primera preguntita, Bernabé. Sabemos que me, según la ley que tenemos en el momento no es posible entregar el 30% de las pensiones a los trabajadores. Eh, ¿En cuáles condiciones o de qué manera se podría hacer o lograr que los trabajadores reciban ese porcentaje de suspensión, de ese dinerito que está ahorrado? ¿Cómo podría ser posible? La, la ley no contempla esa parte. La ley no contempla la evolución de aporte por pérdida de empleo, que es lo que ha ocurrido ahora mismo porque más de un millón de trabajadores de 50 mil empresas tienen contratos de trabajo suspendidos. El artículo 35 de la ley es claro y específico en para... dice cuál es la finalidad de los fondos de pensiones? es para sustituir es la pérdida de ingresos no, no, por parte, por edad, por vejez, no, por sobrevivencia es que y por discapacidad o enfermedad. No por pérdida de empleo, por lo tanto del banco no en la ley de que se es, que devuelva el 30% a los trabajadores. ¿Qué aspecto eh, de la ley se debería de modificar o más o menos, claro, como, eh, según tu conocimiento sobre el, el tema? Eh, el va, ¿En final. qué medida o circunstancias se podría hacer a una aplicación o cambiar esto para beneficiar sí. a los ciudadanos? Bueno, el problema es que la finalidad de la ley en el sistema previsional es que cuando la persona se retire, que no pueda trabajar más a los 60 años de edad, tenga una pensión para su vejez. En caso de que se modifique la ley para hacer devolución, entonces la persona nunca va a acumular fondos suficientes, su cuenta de capitalización individual, para tener una pensión digna. Y se está hablando de un 30%, y 30% son aproximadamente unos 10 años de cotización. Y la ley dice que tú tienes que tener 60 años de edad y 360 cotizaciones, o sea, 30 años cotizando al sistema. Si tú le quitas 10, entonces tendría que ponerle 100 más allá. ¿Qué significa que entonces no va a haber, eh, nadie va a estar presionado? La ley no contempla eso, simplemente ese, eso es para pensión exclusivamente. Hasta ahora la ley hace. Modificar la ley hace una, sería hacer una reforma estructural de la ley eh, fuerte y profunda. Eso se lleva tiempo y entonces eh, contemplar esa parte. Según eh, tu conocimiento del tema y la dirección que, que dirige, sabemos que la diva es de alguna forma el defensor eh, de la seguridad social o de, de quienes de todo lo que tiene que ver con la seguridad social en nuestro país eh, hay una solicitud, hay muchos sectores que quieren que esto se aplique tú entiendes que no es posible eh, esta modificación profunda de la ley, el tiempo ¿cuál es tu sí, visión sí. sobre este panorama Pero del 30% no se hablando, que están que es eh, muchos hermanos solicitando y sectores de nuestro país? Los el, el tema Gabriel, amigos televidentes, es de que los que están planteando esa posición lo están haciendo por la, por la emergencia que vive el país por del tema del coronavirus y yo creo que es demasiado poco tiempo para que el Congreso pueda abocarse a hacer una reforma estructural de la ley en ese sentido, para mí eso se llevaría demasiado tiempo y yo creo que hasta en lo que queda de año sería imposible porque son demasiados sectores involucrados entonces, hay que hacer una reforma sustancial de la ley para lograr eso. Bernabé, eh, partiendo de todo esto y, y lo que nos dices acá, más allá de lo que podamos pensar sobre el tema, hay una realidad eh, legal eh, que tiene que ver con aceptar o no que se den de reformas y demás. Nosotros entonces... Partiendo de lo que nos dice, es imposible, es imposible en estos momentos que la gente cuente o que entienda que va a tener ese 30% de los fondos de pensión. Eso es lo que nos está diciendo. No, con esta ley es imposible, con esta ley es imposible. Incluso una, una institución, una fundación, que creo, creo que fue institucional de justicia, me parece, que presentó no, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y rechazaron, no quisieron aceptarlo porque el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ray Guevara, conoce muy bien la ley de seguridad social, fue el presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social en el año 2001, cuando era ministro de Trabajo, y todos esos reglamentos pasaron por sus manos. Y yo me supongo que por eso ni siquiera la, el Tribunal Constitucional eh, quiso recibir este expediente del. De de Bernabel, eh, desde la vida y como una institución gubernamental, ¿cuál es la posición de ustedes? Porque hasta ahora te, me, me has estado diciendo preguntas y sobre sus opiniones sobre el tema, pero la posición eh, de ustedes como institución o como gobierno, institución eh, que pertenece al mismo, ¿qué nos puedes decir? Eh, amigo televidente, Carolina, la vida no es una institución de liberación. Nosotros lo no único que hacemos es... Eh, eh, lo que dice la ley y lo que dice la superintendencia para hacer resoluciones nosotros no podemos eh, emitir opiniones porque la ley está ahí nosotros no bastamos lo que dice la ley gusten o no nos guste a mí no importa que me guste o que no me guste ahora bien si tú me hicieras una pregunta personal a mí como bernadero Matos no como encargado de la oficina de la vida de aquí yo te diría que yo estoy en contra de la AFP, yo entiendo que son intermediarias, que no tienen razón de ser, y que debería crearse un mecanismo de pensión y que la pensión sea eh, por un por, por sistema de reparto hasta que la persona muera. Pero ese es mi parecer personal, no el de la vida. Sí. Entiendo perfectamente. O sea, planteado todo esto, lo que tenemos como información es que eh, hay una ley establecida y que, lógicamente, como lo sabemos ya, si sí, no hay una reforma y que debe de ser profunda y que conlleva tiempo y que el gobierno y, y la vida propiamente eh, tú como representante en este momento o sea, ahí están basados en una ley, esto de ahí eh, podríamos decir que no va a pasar a menos que se den condiciones sociales que conlleven a esto es correcto carolina estoy de acuerdo contigo, así, así es y para mí la presión fuerte va a venir en el 2026 ya cuando el sistema tenga 25 años implementado que es cuando comienzan las primeras pensiones por cesantía por edad avanzada. Entonces ahí es que la población, los trabajadores van a sentir la necesidad de que las pensiones que van a tener van a ser típicas, realmente no van a poder permitir vivir decentemente. Pero mientras tanto, como ahora mismo lo que está la gente acumulando dinero, con una ganancia exorbitante, casi de un 30% de la rentabilidad que genera la inversión del fondo, la gente no lo está sintiendo ahora mismo. ¿No entiendes? Entonces pero que no hay 26 adelante que yo entiendo cada vez que la presión y la protesta como ha ocurrido en Chile. Fernando, ¿qué tienes que decirnos para la gente que nos ve okay. a modo de orientación como institución? Que, eh, pues siempre y la mente que busquen la información es puntual, para eso estamos en la vida. Okay. Pueden, pueden entrar a nuestras páginas, nos pueden llamar a nuestro teléfono, 809-725-5950 y que no se lleven de lo que anda por ahí, videos, todo eso, porque es el que andan por ahí. Son personas que no, es, no son documentadas, no conocen bien la ley, la norma complementaria establecida en la Seguridad Social en el sistema de pensión para aumentar con, con, con veracidad y, y con puntualidad. Carolina. Sí, sí adelante, eh, no me escuchas. Pregunta. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué me, Mira, eh, eh, preguntarte brevemente, eh, ¿tú sabes que no, la mayoría de médicos no están trabajando en los consultorios? ¿Qué pasa? Hay un dinero... Que, que el seguro te da para tú comprar las, de la las recetas. Que la mayoría... Que la mayoría. El me, eh, ¿Tú me escuchas, Bernadette? Sí, que la mayoría repite. La mayoría de médicos no están trabajando en sus consultorios. En su, en su consultorio Entonces, eh, con relación a la receta, por ejemplo, yo tengo mi dinero que está ahí, eh, que a través del seguro para yo comprar mis recetas, mis medicamentos. ¿Qué hacer en ese caso? a buscar su medicamento. Si tiene la, la, los medicamentos, la marcha, debe comunicarse con su ARS. Que en el reverso tiene la línea 1200 de obligatoria para que llame la ARS, se paga tanto con su ARS. Pero si paga el dinero que pida factura con comprobante fiscal y la guarde para que vaya a la línea a hacer una reclamación, ya que tiene 90 días para reclamar el reembolso del dinero gastado. Muy buena, que ha gastado mucho, claro. Eh, no están dando recetas, los especialistas, por ejemplo, pero, no están dando pero también puede hacerlo vía WhatsApp con el médico y, y presentar la receta en, en la farmacia. Se emitió una resolución, pero, pero es, eh, amado, por aquí sí. están yendo a la consultoria, como la sellan, no no hay un dato importante en ese sentido, amado que se emitió una resolución que ya se pueden aceptar las recetas vía WhatsApp en la farmacia, claro, pero tiene claro. que ser sellada. Claro, claro, claro, pero tiene que estar sellada, la verdad. Tiene que estar sellada por el médico. si el médico la firma no hay problema. Ah, bueno. Claro. Lo importante es que se despache con el médico que la pero que la está el punto. Ya en qué horario para culminar dos minutos, que me dos minutos para leer estos mensaje. nosotros tenemos la llamada telefónica no hay persona, pero el personal está ahí pero tenemos la página web están todos los servicios en línea ahí, y por ahí tú te comuniques te dan todo tipo de respuesta y puedes solicitar cualquier documento y reportar cualquier reclamación que tengas. muchísimas gracias Bernardo Así ver, es. Por tus orientaciones, te vamos a llamar con más tiempo. Sí, sí. Que... Ay, que amado, amado, se robó todo el tiempo el programa hoy. Eh. Se dice queja. Se dice queja. Eh, señores, regálame dos minutos. Atención al canal, que nos regale dos minutos para leer estos mensajes de la gente que ha participado. Tenemos que José Abreu.